Hola muy buena gente, les habla José Ultimate y estamos aquí en el nuevo juego para el canal, al fin, ya que este canal se llama Soy Ultimate de Gamer, no había ningún juego que haya jugado hace montón, ¿no? así que vamos a hacer con uno de la, no sé si de los juegos que jugamos al principio de que yo creé este canal, ¿no? Que es Los juegos de Inca Games Acabamos de jugar ahora Youtubers on Game 3. Creo que esto salió en diciembre y bueno, vamos a jugar ahora con unos youtubers que bueno, a ver, yo okay, creo vamos a esperar que cargue el juego en víspera de Navidad, Youtuber Lily Cross, Laina, Robbie 23, Man, eh, no conozco a ninguno. Ah, excepto creo que Laina he visto alguno más o yo, pero el resto ni idea. ¿eh? Yo soy de la tapada. bueno, yo el día de esto conociendo. salón de juego de ruby 23 madrid españa no, español mano a la, a la obra ok se conectan los cascos ah, ahí está A total miniatura y que hago un revólver que es, es una bala, le pongo el revólver, no pasa nada, la bala en el revólver no pasa nada, quizás mmm, la escalera si la coloco en un edificio es más, más largo, bien, ahí se pudo, ahora me subo ahí ahora creo que la bala la pongo en el, el arma, ¿no? No sé, no pasa nada. No tiene bala vale, y bueno, se estoy haciendo. Ahí está. No sé por qué no se corrió antes. Ahí está uno de los zombies. Ok, no me di cuenta, había zombies escondidos y lo que tenía que hacer. Dispararle al disparar que estaba manejando el camión y así se corre y ahí me corro yo. Bien, ahí se llevó a todos ya. Me tomó como media hora, saberlo Lo bajo. Por fin hago uno ganando el juego aparecieron los gamers chicos ya no falta nada para la noche buena uno va a la casa el tiempo para grabar los meses de navidad felizmente ya terminamos fue épico bueno chicos andando bueno, ya todo para su casa solamente cosa sea así de proviso, no fue mi intención asustarte, Pedro. pero bueno, si pero si fue así me alegro. Supongo que te estás preguntando por qué los youtubers, Laina, Lily Cross, Robin 23 Manolo TV, Magic Man Mode, Marconi Games y Snack no han subido su especial de Navidad. Y más que obvio, lo rapto, que ¿no? Ok, ya vamos a estar el Pixel grabando. Ok, Laina sin señal. El otro. Ok, soy un trailer de su canal. YouTube and Game It's Ahí creo que ya estás bien. Uy, creo que ya está perfecta, pero que ahí que. Ay, miércoles. Ah bueno, ojalá no veo el video. Vamos vamos a jugar ya una vez si sí, la cortamos con eso de una ok acá están de youtubers son games me siento raro porque no me no, no, no con ninguno eh. Yo, a mí no sé qué para mí juego random no es más eso así que ya está fuera ni la flor rollo ya va ok ya ve esta palanca así ah, desactivo que desactivo de la que veis ok puedo activarle un poquito se mete ahí no un atuendo para el ritual de lluvia a ver si esto es si el indio y a ver ah, ahí se llena ok ahí se, se el circuito del aparato okay. estoy acá voy a okay. no no hay nada a ver, ahí le robo el, el jarrón de oro que hay okay, un unicornio Vaya, veo que alguien que ha venido a robar mi oro. Hola señor unicornio, qué sorpresa No sabía que ahora vivía Pues tuve que mudarme luego de que te negaste a construirme una casa en Roblox Yo me negué y si no tenías tiempo de hacer mi casa porque estabas muy ocupado Ahora me apajale todo esto ya Está muy molesto Ok, mejor me bajo Ah, ya se ha El lo... Señor unicornio, se está loco mantequilla se rebaló eso te pasa cuando construyo mi casa en Roblos bien, después de tardar una eternidad para hacer como vencer a un icono este tenía que usar el paraguas ahora si sí me arrajo no he terminado contigo algún día, volverá Ok, me voy Bueno, ahora voy a Roblox La sea por Roblox, ¿no? Bien, ahora tengo cosito Hola, hola Roblox ¿Qué haces por aquí? Negocios, negocios Así es, estoy vendiendo objetos extremadamente útiles para una llave maestra que puede abrir cualquier puerta de roblos, una escalera de cedro y unas botellas para internas. Eso es lo que me ha servido después, ¿no? Suena es interesante. ¿Cuál es el precio? No lo he pensado, pero estoy dispuesto a escuchar cualquier oferta. Entiendo. ¿Y qué tengo para ya nos contó bien, ya nos contó Solamente le doy la moneda de oro, ¿no? Sí, esta está No, en serio un buen negocio para mí No soy una noticia de oro están muy devaluadas Ya casi nadie quiere comprar oro Okay, no no aceptarme. Tranquilo, solo porque me cae. Te voy a cambiar todavía llena de moneda de oro por mis tres objetos y voy y voy a salir perdiendo. Pues acepto si el oro ya no vale casi nada. Mejor no es hacerme de la olla de una vez. Bueno, Robby ya debo irme. Por fin podré comprarme un jet privado, una mansión y muchos autos de lujo. Y una sandiada. ¿Está pensando lo mismo yo, amigo? Sí, del arcado. Da igual, sigamos con el juego. Te cago. Todo loco, otro objeto de mierda, ¿bien? ahora que qué hago? A ver dónde estaba la llave y que abrió cualquier puerta, creo que se le aparece. Ok, sí sirvió. Oh, siento, creo que hay algo, sí, sí, hay un esqueleto ahí. Para dotar a malvado monstruo de veraz, imitar a Santa Claus. Ok, creo que debo subir a la chimenea, ¿no? Que está allá arriba. Bien, ya me subo. Me sube creo que debo bajar para acá y a ver si hay un disfraz o algo así No, creo que no hay Yo creo con la campana Ah ok Ya estoy con este bah. Yeah. que vamos de vuelta Es... No se puede descartarme y ahora cuéntame, ¿qué pasó? Presenté a, a Rolus y me capturó el monstruo malvado. Ok, me da un escape, una batería de carro, para batería de nuclear, un trampolín trampolín que seguramente me va a hacer la utilidad para el resto del juego, ¿no? Ok, cuando le hacemos algo? Hoy pues ya terminamos ya. día ahora qué hacemos con este... Ahí con el barrudo acá. La batería pequeña. Si pone una linterna. La linterna encendida. a ver si le paso la linterna. A ver. Es que hay volver Ah. ¡Ah! ok! Una trampa para alguien una idea, pero primero debemos abrir la puerta La puerta está cerrada... ¡Ah, una llave! ¿Tenemos una llave o solo. Sí, acá hay una yes. No, se va algo, eh A ver si pongo la linterna aquí Ah, es el coso de... de Seguir, ahí está Y acá está sabe para quién trabaja de hecho vamos a hacer que estaba ahí en la puerta no igual ya está que okay, llevo estas cajas las, las cuerdas creo que el resto lo usa si sí. creo que no hay más nada acá hmm, acá hay una muñeco una muñeco chuki, a veces pongo una acá que la mano le pongo acá, creo que para la llave, ¿no? Y ahí se a la distancia Al control Ok, estoy en la distancia segura, hoy ¿eh? sí Uy, se abrió voy corriendo, ¿eh? choque ah sigue que te estoy engañando con la otra muñeca ah, ja. sabía que Tiffany entonces tan celosa ja. okay, ya me llevo la llave, la mano No, que no necesito más Bueno, vamos con el otro la pared cerrada, Másala con un candado. Llave, la llave? Bien, okay, no creo que sea nada. No. Oh, claro. <tose> para regresar al manequín necesitas la ayuda de otra entidad para normal. una máquina de escribir al parecer muy antigua un traje samurai sam con los cuernos bien grandes interesantes cofre está cerrado, necesito una llave para abrirlo ok a ver qué hacemos jarrón una monja no muy amigable por cierto ok creo que no podemos no hacer nada acá ahí uso la jarra y le echo pintura a ver ahí está yo que te refresque un poco la jarra no lo no voy a agafar, la pintura leche. Bien, y ahora que la hoja blanca se mete en la máquina a escribir la pongo se escribe sola y le voy a tocar ahora esto nada que está papel 3 4 1 2 cobeto y no puede pasar con el tema del piano pero ahí me di cuenta que tenía que conectar la tía del cable así se alumbra así se alumbra esto y que yo a me Este no hacemos nada. Ok, con la letra que se alumbró y ahora con los números. Me hasta cada cada uno, lo noto bien. Eh, se había anotado digo, para que quede guardado. y Creo que se vea para el código que está en esa máquina para ver la puerta. El código para abrir la puerta es... ando la batería es capacita y capacita para este no para el centro de la computadora bien quedamos con la perroja? Oh, hay un control eh. si ¿Sí hay algo más acá La puerta está abierta si La máquina tiene energía y una máquina como esta requiere una gran cantidad de energía Ok, la batería nuclear Creo que eso va a servir ahí, ¿no? Ok, se abrió ¿Qué cosa es? Hay un tipo ya, ¿eh? Si, sí, con suerte pues, van a atacar, ¿no? Ok, supongo que voy a el tipo del árbol, ¿no? Ok, con la soga, solamente... Con la soga la árbol, ¿ok? Ah, y con la antena esta de metal... Con la barra de metal, la pequeña, es eh, para que se deslice, ¿eh? ¿no? Okay pasando ya este